¿Qué hace que una canción esté en modo menor? Que empiece en modo menor, ¿no? ¿Ah, no? Ese joven necesita instrucción musical. Vamos a la computadora. Hoy vamos a estar analizando la canción de Osana de Marcos Barrientos. Y no, no está en si sí menor. Que una canción empiece con un acorde menor no quiere decir que está en modo menor. Por ejemplo, esta progresión, escúchenla. es un modo antiguo es el modo dórico y como ven no está en tonalidad menor está en modo dórico y así les podría mostrar el ejemplo del modo frigio o del modo eloico. pero claramente para que esté en tonalidad menor necesitamos un factor importante que es el quinto grado dominante y si estuviéramos en tonalidad de si menor nuestro quinto grado mayor debería ser FA sostenido mayor. Si vemos la canción de Marcos Barrientos, empieza en SI menor, se va a LA mayor, luego va a RE con bajo en FA sostenido y luego va a SOL. La progresión es esta. Si tú buscas en toda la canción acordes de FA sostenido mayor, no lo vas a encontrar. Entonces podríamos preguntarnos en qué tonalidad realmente está esta canción. Es muy problemática. He escuchado a algunos decir que esta canción está en sol mayor y la verdad es que no, pues tenemos un la mayor. Eso hace que no esté en sol mayor. Pero tú me podrías decir, ah, pero puede ser un sol lidio, ¿no? Claro, tenemos la armadura de re, puede ser un sol lidio. Y la verdad es que no, el sol lidio tiene un color único, escúchenlo. Como vieron, aparte de la mayor, necesitamos mucho del fa sostenido menor. Y si te has percatado bien, escasea el fa sostenido menor en esta canción. Bien, para resolver este problema, necesitamos ir a una progresión muy famosa del pop, que es, y si, sí, estoy hablando de la vieja confiable. 1564 A los que son bien percatados ya se habrán dado cuenta qué es lo que hizo el crack de Marcos Barrientos. Solo intercambió esta progresión el sexto y el primer grado. Obtuvo una nueva progresión, una progresión que parece jalar al si menor. Y sí funciona muy bien. Por lo tanto. Yo le llamaría, sin lugar a dudas, la progresión de Marcos Arriento. Ya está. Bueno, pero eso no resuelve el problema. Lo que tenemos que ver es que en la música existen las funciones de los acordes. ¿sí? Y en este caso, el sexto y el primer grado son totalmente reemplazables. Por eso es que los músicos clásicos inventaron la cadencia rota que consiste básicamente en engañar al oyente, haciéndole esperar un primer grado y dándole un sexto. Así es como nos sonaría una cadencia perfecta en tonalidad de re mayor. Pero ahora escuchemos la cadencia rota. Y si somos lo suficientemente percatados, nos daremos cuenta que Marcos Barrientos usa intencionalmente esta cadencia en el precoro. Escuchemos. Pero para resolver el problema necesitamos acudir a otra cadencia, la cual es la cadencia plagal. Ya que es de cuarto a primero. Hagamos un experimento. Al igual que la cadencia rota vino de la cadencia perfecta, podemos hacer lo mismo. ¿Qué tal si probamos un cuarto sexto como resolución? Y si somos sinceros, sí resuelve. Por lo tanto, aunque no es tan fuerte la resolución como un quinto, sexto, igualmente funciona. Entonces, puedo ver que Marcos Barrientos usó esto para dar la impresión de que estamos en Si sí menor, pero realmente estamos en Re mayor. Ese acorde de Sol y ese acorde de La nos lo gritan, pero al concluir siempre en Si sí menor nos da ese hermoso sabor a si menor eso caballeros es un crack componiendo una canción pero no lo recordarán y solo porque ven un si menor al inicio de una canción no significa que esa canción está en si menor Sí, parece si menor pero está en re mayor